Con una niña de la colonia Doctores, ¿cómo te llamas? Suri. Nos encontramos con el joven Sebastián. ¿Cuántos años tienes? 14. 14 años y es gran caminante de estas ciudades. Nos encontramos con la señora Inés y su nieta Cris. Ahora estamos con Lluvia. Este, ¿Cuántos años tienes, Lluvia? 7. Nos encontramos con la señora Lilia y con su hijo. Dylan. Dylan. Bueno, nos encontramos aquí con unas niñas que estudian aquí en la colonia doctores, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llaman? Fernanda. Fernanda. Natalie. Alejandra. Y Alejandra. Y cuéntanos, ¿tú cómo te vas a la escuela todos los días? Caminando. Caminando. Caminando. En transporte público. Sí, y caminas mucho también para llegar a la escuela? Sí, un poco. ¿Es peligroso caminar a la escuela? Sí, van muy rápido. Y, pues, tienen que, cuando vean a una persona, un poco frenarle para no atropellarlos. Una vez me van a atropellar. ¿Casi te atropellan un día? A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo esa? Es que iba cruzando y una ambulancia no se fijó y ya me iba a atropellar. Una ambulancia te iba a atropellar. Vámonos. Pues, son muy peligrosas porque algunos no respetan las señales. De tránsito. cuando pero no hay semáforos de gote. le puede suceder algo? Pues yo digo que es medio peligrosa porque. Todos salen estresados de la casa que se les hace tarde y pues pisan a fondo y corre peligro de pasar la calle y no se fija. Y... y los coches los pueden atropellar. ¿Qué le dirías a los automovilistas para que respeten más a los peatones y a los ciclistas? Que cuando los semáforos cambien o gente pase o haya carteles de precaución, que los respeten. Que paren porque o si, si no les dicen, pues te pueden atropellar muy fuerte. Pues que se relajen. Sí, ¿no? Porque van bien locos algunas veces. Es que respeten las, los señalamientos de las velocidades y que se fije. Que tengan mucho cuidado para que no los puedan atropellar, que frenaran y que pensaran en todos los accidentes que pueden provocar. Muy bien. ¿Y qué prefieres? ¿Una ciudad llena de coches o llena de niños y personas caminando? Llena de niños y personas caminando. Una ciudad con niños y personas. Más este espacio para todos, ¿no? Más para los que no tenemos carro y así. Juegos y muchos parques. ¿Con ¿No? menos coches y más parques? Sí. Muy bien, esas fueron las palabras de Chris. Oh. Muchas gracias, Suri. Muy bien, pues ahí las palabras de Suri. muy bien, Dylan. Muchas gracias. Eso pues es todo. Muchas gracias, niñas. Muy bien, Lluvia. Muchas gracias.